¿Cómo andamos? ¿Cómo está el clima allá en Florida? Porque acá por suerte bajó un poquitito el fresquito y está dentro de todo bastante bien. Y acá es verdad es nada, todo el tiempo tropical. Así que es siempre calor, y a veces lluvia, a veces viento, y a, a veces huracán. Por suerte no me tocó, pero... Por favor. Sí, no, pero no. Es, la verdad que es como estar en el paraíso terrenal. Hay mucha gente que se está viniendo a vivir acá. Este, porque hay como de otros estados de Estados Unidos un, una inmigración claro, con claro, el tema claro, de impuestos de, de, de de todo lo que lugares. se entiende en Miami con los inyectables para, para inyectarse Pero bueno, eso sería hay muchas eh, personas de, de otros países al menos yo sé que de Argentina que están viniendo acá a vacunarse y acá están por exportar vacunas también como donación para otros países, entonces hay mucha gente que viene a vacunarse, pero también hay gente que viene de otros estados porque hay como más libertad claro. de movimiento, la gente ya está sin barbijos, y, y, y también porque hay un tema de impuestos, un tema impositivo que son más altos allá que en otros estados que acá, entonces se está viendo mucha gente que se viene. Así ah, que... tengo algo en la punta de la lengua, pero bueno, porque dilo, dilo. El, año, el año pasado, viste, acá se había aprobado la ley de aborto, estaba todo el mundo ¿no? hablando de mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Y digo, qué raro, ¿no? Cuando los inyectables también son en el cuerpo, nadie sale hablando de mi cuerpo, mi decisión. Mm. Pero, pero bueno, yo quizás lo, lo dejaría ahí, lo podemos retomar en otro momento. Lo que quería era que me cuentes un poquitito, porque le cuento a la gente, María es abogada. ¿Cómo terminó haciendo cosas del doble cuántico, la física cuántica? ¿En qué momento viste, recibiste como la señal de la física cuántica? ¿Cómo fue? Claro, bueno, en realidad creo que en el momento un poco que había que decidir caminos fue cuando terminé el secundario, porque eh, ahí yo estaba entre seguir psicología y seguir derecho. Como tenía familia de escribanos y la escribanía me parecía un trabajo bastante cómodo para una mujer, entonces eh, como tenía también tías abogadas, escribanas, dije, bueno, con la abogacía voy a ganar más plata y voy a poder hacer justicia, y con la escribanía voy a poder hacer un trabajo tranquilo, así que esa era una opción posible, y la otra era psicología, y la psicología me fascinaba en cuanto que cada recreo que yo tenía en la Facultad de Derecho, me iba a, a, a, a estudiar psicología a la biblioteca, me acuerdo que me puse a averiguar grafología, por ejemplo, me ponía a estudiar grafología, o eh, eh, como a, a través de dibujar un árbol podías averiguar sobre la personalidad, y todos los veranos me tragaba todos los libros que había de autoayuda, que creo que eran cinco, si eran muchos, ¿no? no encima eh, vos que decís que la psicología a mitad me, me reencantaba, imagínate que yo después en toda la carrera de, de medicina tenés el primer año que hacés algo de salud mental, pero después, en toda la carrera, no ves nada más de todo eso, sino que después tenemos un mes de psiquiatría, y yo decía, no, lo que me voy a tener que bancar, porque también me encantaba la parte psicológica, y hice un cursito también de grafología forense en el Instituto de no, la Policía. Claro. Y es loco que uno siempre va por los mismos lados, te van como viendo sí. esto de cómo conocemos más nuestra psiquis. Que sí, es, la... es eso. Eso. Es, me doy cuenta que hay personas que me miran como diciendo, pero ¿cómo te pueden interesar esas cosas? Y yo digo, me fascinan. Por eso creo que ahora quería entrar, porque empecé con, lo de la, con, con averiguar sobre la física cuántica también, e integrarlo, porque en un momento, yo me acuerdo de los 18 más o menos, que escribí en mi agenda, que la acabo de ver hace poquito, nada de lo que veo es real, es toda una ilusión. Y yo después, ponerme a, a, a, en mi cabeza de 18, hoy, ponerme en mi cabeza de 18, y decir, ¿cómo a los 18 yo ya percibía que esto era una ilusión de los sentidos? Porque si hay algo que la, la física cuántica te despierta, es darte cuenta que en realidad tenemos este como mundo creado ilusorio por los sentidos. La matriz. Eh, sí, la matriz. Y otro mundo, eh, digamos, uno el concreto, el que podemos sentir, ver, tocar, palpar, y el otro que llegamos por intuición, claro. ¿no? que es ese mundo invisible, que es como una especie de inteligencia que también nos organiza en la realidad porque nos organiza el cuerpo físico para que funcionemos y ese, y esa inteligencia es como mm, la gran parte de la la mayor parte de la realidad sí. ¿no? entonces eh, sí. creo que al no haber tanta información sobre esos temas en ese momento no nos metimos pero si hubieran estado disponibles probablemente eh, estado de la física y estos que fueron los primeros libros Sí, ahora decimos, no, no, era, no era momento, ¿viste? no era el momento, porque el tema es entender de que cuando decimos es todo energía y que yo cuando estoy tocando mis manos, en realidad ninguna de mis manos está tocando a la otra, nunca nada toca nada, porque todo sería rechazado por las cargas eléctricas que mantienen como ciertas formas, y vos decís pero yo lo, puedo, pero yo lo sí lo estoy tocando, y decimos, claro. no todo lo que percibimos está dentro de esa ilusión, o sea, todos los sentidos son un mecanismo para poder tener como una idea más, más virtual de, del poder tocar, escuchar, oler, pero es como el paquetito que necesitamos para que el personaje del videojuego ¿viste? pueda funcionar en un mundo 3D. Claro, ¿sí? como esa, esa sinapsis o esa estimulación que hace la ilusión, o genera la ilusión, de que estamos teniendo una experiencia de, de, de toque, pero en realidad también es ilusoria, porque sí. es todo virtual. Es, es todo bueno, una los, los cosas de realidad virtual, ya a veces, me da como vergüenza a veces, pero ya a veces me pongo a ver como bloopers, los, los videos y esos y siempre muestran que gente que tiene el coso de realidad virtual, que se terminan cayendo porque están, están viendo que están bajando por una montaña y se van para adelante, y vos decís, pero si estás parado sobre claro. un piso? digo, ¿por qué tu cerebro eh, piensa que realmente está cayendo y pierde el balance del cuerpo también? Y claro. pierde la orientación en el tiempo a espacio, entonces, ahí sí. es como nos damos cuenta... Nos damos cuenta y porque ahí prima, eh, en, en cuanto a prioridad de de qué hace el cerebro para que sobreviva, va a priorizar lo que cree que, o lo que tiene configurado que te sirve para sobrevivir, que es que no te caigas en ese momento. ¿no? Entonces la reacción corporal, la primera que aparece es esa. Después aparece, ah, no, esto es virtual, cierto que es un juego. ¿no? Claro, pero ahí podemos como concluir de que no hay ninguna cosa objetiva, real, porque todo va a depender de cómo lo perciba cada uno a través de su traje espacial humano. Claro, la interpretación que haces de eso, ¿no? También, o sea, como que creo que ahora es tan importante empezar a entender las interpretaciones de realidad que hacemos para ver cómo se crea la realidad. Así que, bueno, terminando un poco con mi, con mi pasado por, claro, de por sí. la abogacía, nunca tuve vocación, me recibí a los 22, hice la carrera rapidísimo, trabajé en multinacionales, trabajé en Polonia, en el mejor estudio jurídico de allá... Trabajé en una gran multinacional de gaseosas acá, que no la voy a mencionar, pero es la más, casi la más importante. Y, y bueno, y tenía toda una posible carrera exitosa, pero no encontraba ocasión, yo pensé que no existía en mí, pero seguía leyendo en el verano el libro de psicología y de autoconocimiento y de cómo, cómo tener relaciones, eh, eh, interaccionar mejor o cómo eh, crear tu propia realidad, bueno, todo eso hasta que finalmente dije, no, tengo que hacer la carrera, y para no hacer la universitaria, bueno, entré a una carrera muy práctica, que es el counseling, que es muy aplicable, pero es para desarrollo personal, no es para, eh, para acompañar problemas o conflictos de estructura rígida, de personalidad, para eso la tenemos a Marianita, así que nos complementamos muy bien, y la idea es, eh, después de todo este tránsito mío, a través de, la, de, de, la, de las esto de la psicoterapia, haber llegado a integrar la ley de desdoblamiento del tiempo y la teoría del dominio cuántico, hace ocho años, a esta parte, a todo lo que es el acompañamiento en un proceso terapéutico. Entonces, aplico, digamos, eh, o integro la mirada de la física cuántica, desde un acompañamiento y una facilitación de un proceso de desarrollo personal. He dicho, y en síntesis, sería como, no sé, se te murió alguien, estás, eh, vacuno, me vacuno o no me vacuno, estoy en un conflicto porque me quedé sin trabajo y no sé qué hacer, o no tengo vocación, o me separé, o perdió, tuve una pérdida de alguien, y, o sea, son obstáculos o conflictos en el cotidiano cuando decido, cuando decido dejar un trabajo Me ofrecen más plata para que me quede me más plata, ayuda I stay or should I go Y bueno, entonces La idea es acompañar ese tipo de situaciones O por ejemplo Me, me están consultando por Una persona que quiere eh, destrabarse en, en, en, Y fluir en, en esto de Que le apasiona tocar la guitarra O un polista que quiere mejorar su Handicap pero, pero siente que no puede Manejar sus emociones O un futbolista que quiere mejorar su juego pero se da cuenta que su psiquis interfiere, no te lo van a decir así, te lo van a decir como, bueno, me pongo nervioso cuando me, ve, cuando me vienen a ver jugar eh, los directores de, de, ¿no? del equipo, por ejemplo. Entonces vos sabes que todo lo que tiene que ver con poder como crear tu propia realidad, desde poder eliminar todos los obstáculos que te impiden que vos te despliegues en tu potencial. No, se, me, se, de... me, se me viene a la cabeza lo que estabas diciendo del deporte, de que yo imagino que si soy tenista que encima, bueno, vos también sos profe de tenis, entre otras cosas también, eh, si vos sos tenista y querés entrar en el circuito, digo vas a tener que creértela que le podés ganar a un Federer a un Nadal, porque si no es como al pedo directamente meterme en el circuito, porque si no me la creo un poquito en cuanto me pongan un Nadal, un Federer, un Djokovic enfrente voy a decir, bueno, no, tiro la raqueta, ni juego. Claro, Ay. bueno, pero ahí, ahí está lo maravilloso, es que uno no va para ganar, eso es lo que cambia. Y acá quiero ver, Benite, eh, justamente, mi falta de vocación era no haber conectado con lo que me apasiona. ¿Cómo te das cuenta que te apasiona? Porque cuando hablamos de esto, nosotras nos excitamos, básicamente es una excitación, que decís, no quiero estar haciendo otra cosa, quiero estar hablando de esto. Porque te genera una, una sensación expansiva en el pecho. Entonces yo lo que hice finalmente fue, esto de tener la mirada, de la, la integración de la física cuántica, de que creamos nuestra propia realidad, lo aplico hasta en los casos legales,